Esta madrugada el huracán Orlene se intensificó a categoría 4. Se ubica ya frente a las costas de Jalisco, por lo que se sienten lluvias fuertes, muy fuertes. Categoría 4, según informó el Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA va a provocar rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora bueno, ahorita Paul, estamos aquí en el, en el pleno malecón porque ahora están pronosticando un huracán de categoría 3 que se llama Orlene, miren, aquí, aquí está pronosticado y se pronostica que va a pasar por enfrente de la bahía. Realmente por allá enfrente. Pero como lleva demasiada fuerza posiblemente vaya a haber oleaje. Nomás que ahorita está tranquilo, Paul. Es lo que he estado mirando. Pero dicen que cuando el mar está tranquilo, cuidado. Y pues, Paul, yo siento que pues este es, una, es un video. Vamos a ver, esperemos y no nos vaya a pasar nada porque... Pues ahorita está tranquilo, todo, todo. Pero allá, mira, la montilla se alcanza a ver algunas lluvias que ya vienen para acá en camino. Pero vamos a ver, ojalá y no pase a, a mayores. Y si pasa, ahí las vamos a grabar, ¿verdad, Paul? Miren, vean el antes y si empieza a ver después, se los vamos a enseñar, Paul, ¿verdad? Y pues, Paul, vamos a continuar allá al malecón. Ah, porque andamos inspeccionando ahorita antes de que se venga la lluvia porque está nubladito, pero sinceramente yo sí tengo un poquito de miedo. Vamos a ver si no nos carga el payaso ahí, <ríe> porque la verdad cuando dicen el mar está tranquilo es porque tiene una señal de que más tarde va a haber oleaje muy grande porque realmente va a pasar como a 100 kilómetros de las puntas de la bahía de Puerto Vallarta hacia mar fondo 100 kilómetros pues no es nada realmente para un, para un huracán no es nada realmente es como que muy poca distancia pero vamos a ver y si ahí les vamos a dejar más imágenes si llega a alterarse el clima te los vamos a mostrar porque vamos a andar grabando. Vamos a andar callejeando por Vallarta en el huracán Orlene. Y pues como pueden ver, ahorita la gente pues está tranquilamente caminando. Porque parece que no va a haber nada. Pero pues vamos a esperar, esperemos y, y nos salve. Y pues esperemos que, que no pase nada realmente. Que esté así como está ahorita la tranquilidad. Porque la verdad... Si llega a afectar demasiado allá, aquí a Vallarta, pues sí, sí, se tarda en recuperar un poco. Miren, allá están poniendo lo que es triplay para protegerse de, de, de las olas. Por si hay olas, pues dicen que va a haber olas de aproximadamente 5 metros. Y pues allá están protegiendo todo esto con madera porque adentro tienen mercancía y pues para que no se les dañe. Pero esperemos que no pase nada y pues por ahorita andamos aquí en bicicleta, miren. Y bueno, ya está, ya se alcanza a ver, está lo lejos, pero vamos bueno, a continuar, vamos a mostrarles un poquito más. Bueno, ahora es lunes 3 de octubre, un día después del huracán Orlén. Ajá, Como exacto. pueden ver, la verdad tenemos demasiada suerte porque sinceramente no pasó absolutamente nada. nada Como te lo comenté en el envío de ayer, María. <risas> sí, la verdad sí. Y pues miren, les voy a voltear la cámara para que vean el mar, que está muy, pero muy tranquilo. Y la verdad la pues la bahía, pues ahorita ya sinceramente ya lo... Aún no, no que... sé, Mario, si dejen entrar a las playas, no lo no sé. No sé, yo pienso Pero, que no Yo pienso normal. que no, porque todavía pues hay marea, pues algo por debajo del, del agua, hay muchas corrientes. Uh -huh. Porque el huracán sinceramente ya va rumbo a Sinaloa, ya pasó por todo. Sí, esto. es que hagan de cuenta que toda la noche, desde las 7 como hasta una de la mañana, más o, o menos la... como la onda. Pasó por aquí enfrente, por ah. lo que es toda la bahía de Puerto Vallarta. Por ahí enfrente, hagan de cuenta es la U que les explicamos que enfrente estaba el huracán pasando así Ajá. que no pasó nada no pasaron consecuencias gracias a Dios no se sintieron Perfecto. exacto no ni viento el río no creció Ajá, no exacto. pasó nada gracias a Dios por estas benditas montañas que se miran allá esa la verdad pues todo luce tranquilo porque si no tuviéramos esas montañas nos llegaran de de de de, de, madra, golpe. de madrazo <risas> o de golpe como dice exacto en Mario y eh, eh, pues gracias a Dios Mario dijeras tú este, ya estamos un día después de la catástrofe. Ya gracias a Dios aquí en nuestra ciudad en el que es Puerto Vallarta no, no sucedió perfecto, nada. Perfecto, no, nada, nada. Esperamos que aún siga el huracán en camino. Este, esperamos que no suceda nada donde vaya a llegar, Mario, que llegue Exacto, más leve sí, y que no perjudique. Porque ahorita va rumbo a Sinaloa. No Ajá, sé si Sandra. ya haya pegado. En este momento yo pienso que ya pegó. Y ojalá y no haya tanto desastre natural, tanto derrumbe, tanta tanta gente muerta, que no haya nada. Ojalá llegue, pase igual que aquí, que no pase Ajá, nada, nada. en pocas pues palabras. Mario. Y, y pues, pues Mario, paul, este, también comentarles que pues estén al pendiente las personas que aún no les llega el huracán y pues también las personas que estaban aquí este, al pendiente de sobre Puerto Vallarta, pues como pueden ver si tienen algún familiar, algún amigo. Alguien que estuviera aquí de visita O alguien que viva aquí en Puerto Vallarta Vean que aquí no ha pasado nada Que todo está tranquilo No se dejen engañar los sí. videos Y por las noticias falsas sí. Porque aquí, pues está tranquilo Como pueden ver, hasta el turismo sigue activo Y no hay olas, Mario Sí, no sí hola. yo sinceramente la verdad Estuve al pendiente todo el tiempo Desde ayer en la noche No ocurrió nada, gracias a Dios No hubo lluvia, sinceramente No ah, hubo exacto. lluvia fuerte Fíjate Mario, donde nosotros vivimos no llegó ni siquiera lluvia, solamente chipi chipi de repente y estuvo y serenando, nada. no hubo viento ah, eh, yo sinceramente pensaba que los viajes iba a estar un poco elevado, no, gracias a Dios no pasó nada y pues como pueden ver y pues ahorita les vamos a dejar unas tomitas de, del dron para que vean cómo está Puerto Vallarta ahorita de tranquilo y para que ustedes vean más la perspectiva más, ah, más amplia y sí, para que vean la realidad Mario y no se dejen engañar y pues hoy es 3 de octubre y las tomas de dron son del 3 de octubre de este año Mario. son las exactamente son las 10 las y media Ajá. después de el, la tormenta, del miedo, del pánico pues ya estamos normales gracias a Dios y no sucedió nada así que vamos a mostrarles un poco Toda la bahía de Vallarta sí. desde el dron, Mario. Ah, vámonos, Paul. Y pues bueno, Paul, este nos quedó mal el dios Clalo. No, pues mejor, Mario. Mucha, mucho mucha. Mejor. Fíjate, mucha gente no, no. se molesta aquí en Vallarta. Que ¿por qué no llegan los huracanes? Pero yo digo, no, es mucho mejor que no lleguen. Pero la gente aquí ya lo toma como molestia porque primero nos avisan y ya no pasa nada. Y la gente quiere que pase aquí todo, Pero siempre recuerda, Mario, que aquí en Vallarta, los huracanes.. Cuando más los anuncian es cuando menos llegan Gracias a la madre naturaleza que las montañas las logra alejar o desbaratar ah, exacto. La verdad... Para que vean, tienen que cuidar la naturaleza y tienen que cuidar todo lo que esté alrededor de ustedes. Claro que y sí. Y, Paul, vale. espero les haya gustado este video. Sí, la verdad, Mario. nos quedó mal. El Dios, claro, pero no es importa. Mucho mejor, es mucho Mario. mejor. Y, y pues, pues, Mario, esperemos que dejen su like. Suscríbanse. en la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook, que ah, ya exacto, casi llegamos Mario. a los 10.000. Sí, ¿no? ya queremos llegar a 10.000, faltan poquitos. 10 y también en Instagram, que ahí está. Ajá, por aquí va a aparecer. Y, y, pues, bueno, Mario, esperemos les haya gustado esta aventura. Pues, este... Eh, más pánico de Mario que nada. Más pánico pues sí, no, pero mucha gente se <risa> no asustó. No, sinceramente no, la gente sí. sí. ¿Sí? Espero bueno, bueno, que les haya gustado el video. Bueno, que estamos bien. Pues vámonos pau game me five. Hasta la próxima. Y...